Mari Mari, compuche, compuenei, penelutufachi video, el lamaita capichi quimeltoin, a mulnefiintain quimeltoin, mapuzung meu, chung echi rulpan y aquelu, quineque nemul, quineque zumun, quineque auquin, el lamaita quimeltoin, quineque zumu, feita wincazum meu, eh, interdental pingel. ¿Ale? Eh. Hola amigos, vamos a enseñar nuevamente este. las pronunciaciones del mapuzung. En este caso, las palabras que vamos a enseñar en el Winca Sumun, en el español, se le llama interdentales, ¿ya? Eh, que es, muchos dicen que se ha perdido. Dentro del, de los hablantes de Mapusumun, yo creo que se mantiene la diferencia que no identifican eh, algunos sonidos de acuerdo a sus nombres sí, y a su posición, en este caso, de la lengua. Vamos a avanzar entonces. Estos sonidos interdentales, eh, al pronunciarlos, suele... Eh, mantenerse un poquito el sonido, por ejemplo tenemos el la, ya, la lengua va entre los dientes, por eso se llama eh, interdental, la, ya, la, no es la, ya, la. También tenemos alun, ya, alun, cona, ya, cona, ya, cona, tol, ya, tol. PALU pa si usted se fija y se da cuenta eh, este, en este sonido eh, hay ciertos sonidos que es, tiende a permanecer un poquito ¿ya? como que se mantiene un poco el sonido ¿ya? esa es la forma que se pronuncia en este caso hay mucho, eh, muchas palabras más que tienen los interdentales pero en este caso elegimos algunas más eh, conocidas ¿ya? también podemos usar LAFKEN entre otras Vamos a volver a pronunciar las palabras eh, que están en este sonido interdentales. Como dijimos, es tal cual dice su nombre, la lengua entre los dientes. Ya, ¿vale? En hechi lopan ekita mapu tu un meuto fachi zun subachi aukin interdental pingelo. Ta uño lopan efí fachi zun. Vamos volveremos a repetir los sonidos. La, alun, cona, tol. Laf quien, ya un chirupaniguita Mapuzum, tu fachi nemul interdental pingelo. Así es como se pronuncia este sonido interdental. Fele y pein, leila miguel. Chal tu maí tamun penefiel fiel tu fachi video. Te maí nunca comer rupane fimun, taimapuzumun. Me echete a ti, compuche, azuma y taimzugun. Gracias amigos por ver este video y de esta forma vamos a ir practicando los sonidos de la mejor forma para que las personas también vayan aprendiendo a pronunciar nuestro Mapo Secu. Chaltumay,